Hola amigos, de América Latina les habla Víctor Damián Rosso El brujo, santero, hechicero y espiritista Más reconocido en América Latina Trabajo con la Santa Muerte, trabajo con Jesús Malverde Con el Negro Felipe Trabajo con los entes espirituales Del más allá Con la corte malandra Todo tipo de trabajo se puede realizar con magia negra Con vudú, con magia blanca Con vudú negro ancestral haitiano Somos especialistas En regresar la armonía A todos los hogares alrededor del mundo Usted no puede ser la excepción. Deje de sufrir, deje de estar mendigando amor. Nosotros podemos hacer que esa situación cambie. Nosotros podemos cambiar ese llanto en alegría. Únicamente contáctenos desde cualquier parte del mundo. Con muñecos vudú como estos, con moricongos como estos. Le voy a pedir el favor a mi camarógrafo, por favor, que me haga un acercamiento. Con moricongos como estos le podemos realizar el mejor Hechizo de amor, el mejor conjuro, el mejor amarre de amor, para que usted tenga esa persona que ama a su lado. Si esa persona es loco infiel, si esa persona es una persona déspota, maltratadora, irresponsable, nosotros podemos hacer que esa persona regrese a su lado. Contáctenos ya desde cualquier parte del mundo. Atrévete y déjate sorprender.